Después de la invasión del 89 cuando intervinieron los gringos a nuestra nación desde ese momento se instauró la supuesta democracia en nuestro estado pero una democracia que es para quitarle al pobre para darle al rico es una democracia que ha venido desgraciando como pueblo panameño